Bueno, pues han pensado alguna vez en qué debemos hacer cuando nos dejan y hablamos de pareja, ¿por qué pregunto esto? Bueno, pues porque estas dudas serán resueltas a partir de este momento con Juan Bustamante López, escritor onubense que cada semana nos, acompa nos acompaña. Desde este consultorio del doctor Amor, así que vamos a dar ya la bienvenida a Juan y vamos a descubrir estas claves. Juan, muy buenos días, bienvenido una semana más. Buenos y congelados días, muchas gracias. Buenos y congelados, efectivamente, que ya aprieta un poquito más el frío, ya se nota. Sí, sí, sí. Esto de, mira, esto de tener que irnos a casa a las 6 de la tarde está bien, porque hora perfecta para ponerte tu pijama, tu mantita y es como mejor se está, sí. Pues la verdad es que sí, ahora sí, recogidito y, bueno, calentitos en casa. Bueno, Juan, ¿qué hacer cuando te dejan? Esto es un problema bueno, a veces, ¿verdad? Vamos a ver, <risa> vamos Esto... a ver. Eh, esta semana he escogido este tema porque, como ya sabemos, cuando terminó el confinamiento hubo muchos divorcios y separaciones y rupturas, pues, no sé, a lo mejor hay gente que todavía le están dejando y dirán, ¿y ahora qué hago? Que además, recordemos que es el título de mi primer libro, ¿y ahora qué? Por eso lo titulé así. Exactamente, ¿y ahora qué? Eso es, una pregunta que... Esa fue la primera que yo me hice, desde luego. Recordad que mis libros están en Amazon, ¿eh? para que los quiera comprar. Sí, sí, sí. Ahora los recordamos es, al final de nuevo, Juan. Es bueno vale, recordarlos. Vale, sí, porque a sí. lo mejor hay gente que dice, bueno, ¿y este hombre que, que ha escrito dónde están los libros y cuáles son los libros? Luego lo vamos a comentar. Perfecto. Bueno, bueno, pues nada, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nos dejan? Evidentemente, hablamos cuando nos dejan sin sí, nosotros haber hecho nada, porque claro, si nosotros somos los responsables de que nos dejen, pues lo único que podemos hacer es aguantarnos. O sea, no nos queda otra. Pero lo primero que hay que hacer, bueno, esto va a ser difícil, porque claro, yo voy a decir que lo primero que habría que hacer sería tranquilizarse. Pero claro, ¿cómo te vas a tranquilizar cuando has llevado, te has llevado un tiempo con una persona?, se supone que todo iba bien se supone que erais pareja y, y que bueno que ibais hasta juntos que hasta a lo mejor habíais hablado de boda o estabais casados incluso ya o teníais niños eh, a ver es complicado claro eh, tranquilizarse cuando te dejan pues es casi imposible porque claro entras en un estado de un poco de shock no de bueno qué ha pasado aquí no porque me ha dejado pero en un en un estado ¿Sí? de, en un estado de alarma como estamos ahora entramos no Sí, exactamente, sí, más o menos. Bueno, por pero un de hecho, puedo sí. poner una nota de humor a todo esto. Sí, sí, sí, totalmente. No, pero lo que hay que hacer es eso, ¿no? E intentar calmarse porque, claro, es que poniendo, poniéndote más nervioso o estando más alterado o, eh, yo qué sé, o tomándotelo todo como que se ha acabado el mundo, no solucionas nada porque te ha dejado, te ha dejado. O sea, no hay más que hacer, hay que asumirlo y, bueno, pues intentar calmarse. ¿Cómo? Pues, oye, yo, por ejemplo, recuerdo hace muchos años cuando me pasó, que fue cuando escribí el primer libro, como comentaba demás. pues yo lo que hacía era que por la noche, que era cuando, que por la noche es cuando más, digamos, te afecta, porque claro, estás en tu casa, no sabemos que cuando nos acostamos es cuando más vuelta le damos a la cabeza. Pues yo lo que hacía era ponerme música tranquila, música así relajante, cerraba los ojos, intentaba... ...concentrarme en la música e intentaba decirle a la mente... ...oye, para... ...y bueno, por ejemplo eso a mí me funcionó... ...también otra cosa, irte a un sitio tranquilo... ...y de relax a pasear, aquí por ejemplo la playa... ...allí en Parada, pues no sé, por allí por los alrededores del pueblo... ...o, o algo así, un sitio que sea tranquilo, que no haya gente... ...y donde tú puedas estar, pues sentarte, mmm, distraerte... Entonces, eso es importante también. Eso te ayuda también a que te vayas, pues, por lo menos, calmando, ¿no? Entonces, sería otra de las opciones que te pueden hacer. Te pueden hacer muchas cosas, claro. Uh -huh. Bueno, pues vamos a tranquilizarnos, vamos a relajarnos. Y una vez que estemos ya un poquito más tranquilitos, ¿cómo seguimos? Eh, pues mira, para tranquilizarse, hombre. También te puedes ir a comprar unas tilas y esas cosas, pero bueno. <risa> pues lo siguiente, eh, una vez que estamos un poco más tranquilizados, es... Yo lo que hice fue analizar lo que había pasado, es decir, bueno, esto, por qué ha pasado, qué hice yo mal, qué hizo la otra persona mal, qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que hay que evitar la próxima vez... Es una especie de examen o de resumen de todo lo que ha sido la relación, porque, claro, nos habréis equivocado los dos, porque, claro, es imposible que todos en todo. De Entonces, pues un poco el hacer una especie de evaluación y decir, oye, pues yo esto para la próxima persona que conozca voy a tener cuidado y voy a evitarlo porque esto creo que lo hice mal. Y, y bueno, pues aprender lo que te ha pasado. Yo siempre digo que las rupturas no son un fracaso, son un aprendizaje. Y tenemos que quedarnos con eso. que hemos aprendido, sabemos que hay que hacer cosas y que hay que evitar otras. Y en la siguiente relación, pues no vuelvas a hacer lo mismo que hiciste el anterior porque te puede pasar lo mismo. Entonces esa sería otra de las claves para... Y ir superando la ruptura, ¿no? Sí. como decía ¿Otra el, Sí, como decía ¿Sí? el refrán, Juan... Mmm, ...perder no es perder, es aprender para otra vez, ¿no? Más claro, más, es, más que o menos. Así, es que ...es que cuando tenemos una ruptura... ...es eso, tenemos que tomárnoslo como un aprendizaje... ...a ver, evidentemente, nadie la queremos tener... ...nadie queremos sí. pasar más rato... ...ni que nos dejen, sobre todo si nos gustaba la otra persona... ...estábamos enamorados o enamorados de la otra persona... ...pero si ocurre, hay que intentar estar lo mejor preparado posible, hay que intentar tomárselo de la mejor manera que podamos y, oye, pues que no pasa nada, que la vida sigue, que ya vendrá otra persona y que no es el fin del mundo, ¿no? Eso es lo siguiente que iba a comentar, que lo que tenemos que hacer es pues, pensar que podemos seguir adelante, que ya vendrá más adelante otra persona que conozcamos y que a lo mejor nos va incluso mejor que con la que estábamos, ...porque hay una cosa que todo el mundo nos pasa automáticamente... ...cuando nos ves a alguien... ...ya pensamos que ya no vamos a estar mejor... ...o sea, yo no voy a encontrar a otra persona como esta... ...bueno, ¿quién te ha dicho a ti eso? ...pues lo mismo conoces a otra... ...o a otro... ...y es todavía mejor... ...pero no ya físicamente, en todo... ...te quiere más, te cuida más... ...te respeta más... ...entonces por eso nunca hay que quedarse con... ...es que como me ha pasado esto... ...ya no voy a tener una relación igual de buena... ...o ya no voy a estar otra vez bien... ...¿quién ha dicho eso?... ...siempre se puede mejorar... ...siempre puede llegar alguien mejor... ...siempre puede ser lo mejor... ...o sea, lo siguiente puede ser mejor que lo que tenía... ...pero claro, como nos quedamos con lo que teníamos... ...pues, y es lo que hay que hacer, ¿no?... ...es decir, no pasa nada... ...ya vendrá otra persona... ...y, y ya está... Y, ...y después cuando viene otra persona que es mejor que con la que estaba... ...dice, ¡buah! es que, ¿cómo perdí el tiempo?... ...entonces por eso, ¿no?... ...hay que también consciente de que eso puede pasar. Pensamiento positivo ante todo. Siempre, siempre. Siempre. Que positivo, siempre. Ya lo decía Bangal, ¿no? Siempre positivo, ¿no? Nunca negativo. Por eso. Sí. <risa> <risa> bueno, pues vamos a pensar en positivo ante esta situación. Claro, y después pues también eh, lo comenté con el primer libro y ¿no? demás. La otra cosa que se debería hacer pues hacer cosas para distraerte. ...pues no sé, las cosas que te gusten... ...tus aficiones... ...incluso hacer aficiones nuevas... ...cosas que no hayas hecho... ...por ejemplo decir, pues mira yo... ...nunca he hecho windsurf ...pues me voy a apuntar y voy a aprender a hacer windsurf ...por ejemplo... ...pues oye, pues a lo mejor lo practicas, te gusta... ...y dices tú, mira pues he descubierto una cosa nueva... ...hacer cosas diferentes... ...no pasa nada por estar solo o sola... ...no pasa nada, puedes seguir haciendo tu vida ya digo que te cuesta al principio porque estás acostumbrado a estar con la otra persona, con la que estabas, pero no pasa nada. Se pueden hacer millones de cosas, tú solo o solas De todo, vamos, se puede hacer de todo y es cuestión de acostumbrarse. Siempre digo que cuando empiezas con alguien te tienes que acostumbrar a estar con esa persona y cuando terminas te tienes que acostumbrar a no estar con esa persona. Pero son etapas de transiciones que van pasando y que no pasa nada y que se pasan y vuelve a la normalidad, todo vuelve a la normalidad siempre Juan, ¿sería bueno en esos momentos? En esos momentos, me refiero en Rodearnos de familiares, de amigos Sí, sí, sí, eso es fundamental sí. El rodearte de familia y amigos Es muy importante porque te ayuda a sentirte apoyado Sentirte arropado Sentirte comprendido, escuchado Es bueno además soltar también toda la porquería eh, vamos, yo me acuerdo yo tengo un amigo que quedaba con él y vamos, sigo quedando con él no, pero que yo me acuerdo que estuve durante un mes por lo menos contándole todos los días lo mismo hay que ver que me ha dejado por otro, no sé qué, no sé cuánto y yo ahora lo pienso digo, madre mía, el, la paliza que le di a, al pobre, que le contaba todos los días lo mismo, pero a mí me sirvió porque yo lo descargué yo lo solté y me quedé bien y era como, uff, tenía que soltarlo tenía que desintoxicarme de esto entonces es muy bueno, es fundamental, claro, que hagan amigos, que te escuchen, que te ayuden, que te apoyen, que te aconsejen, que te digan, bueno, pues no pasa nada, no te preocupes, si ya vendrá otra persona, oye, pues a mí es que en realidad no me gustaba, no te veía con esta persona. Es muy importante, el que lo que no se puede hacer es quedarte solo o sola y aislarte y no querer saber nada de nadie, eso es lo peor que puedes hacer, porque eso es lo único que va a hacer es que te, va, te vas a meter en un laberinto del que va a ser muy difícil salir. Pues sí, bueno, pues vamos a rodearnos también de gente que nos aprecia, la que apreciamos y que podamos desahogarnos, como tú hiciste, como tú nos, nos acabas de contar, Juan. Bueno. Claro, es que date cuenta que cuando estás mal es cuando más necesitas el apoyo de tus amigos, de tu familia, Exacto. Porque cuando estás bien, cuando estás bien, bueno, pues todo el mundo, yo siempre digo todo el mundo se apunta a lo bueno, pero a lo malo no se apunta a nadie. Uh -huh. Y cuando estás mal es cuando más lo necesitas. Y cuando estamos mal... Eh, ...necesitamos eso, gente que nos... ...a ver, que por lo menos nos escuche... ...a ver, bueno, desgraciadamente no pueden hacer nada, ¿no?... ...porque lo tenemos que pasar nosotros... ...cuando nos dejan, no podemos hacer nada más que... ...llevarlo para ante nosotros... ...no hay ninguna medicina ni nada que te lo cure... ...pero por lo menos, es un apoyo... ...y el apoyo te viene bien... ...es como un empujón que te dan... ...para que sigas adelante. Bueno, pues estas son um, claves que nos estás ofreciendo... Para saber qué hacer cuando te deja una pareja. Juan, ¿hay alguna clave yo, más? Yo te puedo contar la anécdota de que recuerdo que fui sí. a la playa. Sí. Y, y claro, en la playa, pues tú sabes, había un montón de personas. Y había pues, pues, muchas chavalas, ¿no? Ahí había cientos y cientos. Y yo pensaba, bueno, esta que me ha dejado por otro y ha tirado siete años y medio a la basura, digo, bueno, cualquiera de estas que está aquí puede ser mi próxima pareja. Y eso es lo que a mí, a mí me ayudó a concienciarme de, oye, que no pasa nada, que lo mismo ahora me voy al agua, se pone uno al lado, nos ponemos a hablar y acaba siendo también mi pareja, ¿eh? y ya está, y, no, y no, no ha pasado nada. Y ya ha vuelto todo a ser otra relación. Entonces, por eso, pues nos puede pasar en cualquier lado, en la playa, en el supermercado, en el banco, eh, donde sea, le podemos conocer a alguien y el día que menos nos lo esperemos y puede ser la próxima pareja. Entonces, eso es lo que hay que meterse en la cabeza, de, oye, esto ha terminado, pero, quién sabe, cualquier día salta la sorpresa. Claro, por lo que nos estás contando, entonces lo que no debemos hacer es tirarnos en el sofá o meternos en la cama, ¿no? Llorando las que, que, la penas. Yo siempre le digo, yo siempre digo a la gente, digo, si tú te quedas en tu casa, que entiendo que estás muy mal, que ya digo, yo lo pasé, que no tenía ganas ni de salir, ni de comer, ni de nada, pero si tú te tiras en tu casa, en el sofá, te metes en la cama a llorar, o te encierras en tu cuarto y no sales de ahí un día, otro día, otro día, no solucionas nada. Al contrario, empeora porque lo único que hace es. Pues tú misma ponerte peor, más triste, mmm, empiezas a hundirte y la otra persona que te ha dejado, al revés, está haciendo ya la vida con la otra o con el otro que se haya ido y está tan feliz. Y tú tienes que decir, yo estoy aquí llorando por una persona que me ha cambiado por otra y la otra persona pasándoselo bien y yo pasándomelo mal. No señor, al contrario, yo voy a seguir adelante, yo voy a salir, voy a pasármelo bien también, voy a intentar desconectar y yo voy a recuperar mi felicidad, es lo que hay que hacer. Lo que no puede ser es una persona pasándoselo bien y otra persona pasándolo, pasándolo mal. Así que eso es lo que tenemos que hacer, salir, hacer cosas y decir, no pasa nada, vámonos para adelante. Pues a seguir para adelante. ¿Algún punto más, Juan? No, yo creo que estos son los, los fundamentales. Punto, ¿Los puntos fundamentales? Es una, lo más importante que hay que hacer y con eso poco a poco, eso sí, lleva su tiempo, ¿eh? ...hay que decir que esto no, ...cuando lleva sobre todo de muchos años... ...eso no se te pasa en una semana... ...ni en tres semanas... ...a lo mejor tardas un par de meses o tres meses... ...pero poco a poco es... ...siempre digo esto es como cuando has tenido un accidente... ...se tiene que ir recuperando y, cuida, y curando las heridas poco a poco... ...pues esto hay que... ...es duro, es muy duro... ...porque lógicamente cuando te dejas a alguien de muchos años... ...se pasa muy mal... ...te cuesta mucho trabajo... ...pero y además porque es una recuperación muy lenta... Pero hay que ser fuerte, hay que seguir adelante, no pasa nada. Y si te han dejado, pensar, vale, perfecto, me ha dejado. No hay problema, ya tendrá otra persona que me va a querer más. Y después, cuando te pase, te darás cuenta de que la anterior, pues no solo no merecía la pena, sino que tampoco merecía la pena estar como estabas. Bueno, pues estas son las claves que nos has ofrecido hoy, Juan. Empezábamos por tranquilizarnos, tomárnoslo con calma. Y después, después, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hacer un pequeño resumen. Pues primero tranquilizarse, aunque sea difícil y sea imposible, pero si hace falta que tomes 50 tilas, te las tomas. Sí. Después, eh, pues eh, sentarte a analizar lo que ha pasado y, y eso, para la próxima relación, pues evitar cosas que hayas hecho mal e intentar mejorar. Luego, pues hacer aficiones y cosas nuevas para distraerte y para... Digamos, para salir a la calle y, y seguir estando en el mundo y apoyarte pues en tu familia y amigos, que por lo menos te escuchen y eso te ayuda. Hay que soltar. Y si tienes ganas de llorar, llora. Y si tienes ganas de chilla, chilla. Pero que te quedes tranquilo, tranquila y ya descargues toda la rabia, toda la frustración y nada. Y dejar pasar un poquito el tiempo y, y verás cómo vuelve a toda la normalidad, vuelve a estar bien. Y lo que he dicho, cuando vuelvas a conocer a otra persona y te vaya mejor que el anterior, es cuando te das cuenta de todo. Juan, se me ocurre antes de terminar, una cosita. Eh, ¿Evitar el contacto con esa persona también es bueno o es contraproducente? Pues mira, eh, sí, importante esto. Eh, mira, ahora que lo has dicho, es verdad, tenía que haberlo contado también. Bueno, eh, no hay que ponerse, sí. No hay que ponerse ni a mirar su Facebook, ni su Instagram, ni su WhatsApp, ni nada. Cuando te han dejado, todo eso lo único que hace es no hace daño. ...y nos hace retrasar la curación... ...nosotros lo que queremos es curarnos... ...cuando nos han dejado... ...entonces si tú te pones a verle el Facebook... ...la foto que ha subido... ...con quién está... La, ...los estados que pone... ...eso nos hace daño... ...y eso lo único que hace es... ...pues en vez de avanzar... ...ir para atrás... ...entonces nada de verle el Facebook... ...nada de ver los estados de WhatsApp... ...entonces me diga la gente... ...¿qué hago con los bloqueos? ...pues si tú consideras que es oportuno... ...para tú seguir adelante con tu vida... ...y estar bien bloquear ...pues hazlo... ...pero no te pongas a verle todo porque eso te va a hacer daño. Eso, nosotros no queremos estar mal, queremos estar bien y no queremos que nos hagan daño. Queremos estar tranquilos, a gusto y felices. Y si te pones a ver eso, puedes ver un día que sube una foto con un amigo o con una amiga y ponga... A lo mejor no ha pasado nada, pero tú lo puedes interpretar como que ya está con otra persona y eso te va a doler. Entonces, mejor que no. Bueno, pues evitamos eh, todo contacto con esa persona, ya sea a través de redes sociales, a través de WhatsApp, de... bueno. Eh, ...olvidarnos prácticamente... ...para no hacernos Yo no daño ...yo lo hice y te aseguro que me vino bien... ...porque a veces fue duro... ...porque ya te digo después de tantos años... ...pero me alegro de la decisión... ...porque seguro que si no lo hubiera hecho... ...me hubiera retrasado más el estar bien... ...pues este era nuestro tema Juan... ...¿qué hacer cuando te dejan? ...hemos dado unos puntos clave ...bueno nos los das tú... ...cada semana... ...desde tu propia experiencia... ...desde tus libros... ...que precisamente... Vamos a hablar un, antes de terminar eh, de tus libros. Se encuentran a la venta, me dijiste, ¿no? Los tres que has publicado hasta ahora. Pues sí, Recordar que mis libros son tres. El primero, ¿y ahora qué? Claro, para superar una ruptura, que va mucho, por ejemplo, con esto que estamos hablando. El segundo se llama Nosotros dos, cómo mantener la pareja, por si estás en pareja, intentar que vaya lo mejor posible. Y el tercero, eh, así no, Errores al conocer a alguien. Los tres están a la venta, pues por ejemplo, en Amazon nada, buscando por ejemplo por mi nombre, Juan Bustamante López, les va a salir. Y si no, puedes por uno de los tres títulos. Allí están a la venta y, y bueno, mira, ahora que viene el invierno y sí. estamos que no podemos salir tanto, lo mismo les viene bien. Y oye, son libros para que intentar que vaya la cosa mejor, que la gente por lo menos se entretenga y si pueden aprender un poquito más, pues mejor también. Y libros escritos desde una experiencia real, que esto es muy importante. Sí, sí, yo todo lo que cuento, tanto aquí como en los medios, en mis conferencias, en televisión y en los libros, es todo comprobado y todo he pasado por ello. O sea, no es que yo me lo estoy inventando o que viene este hombre aquí diciendo esto. Yo lo he pasado, yo lo he vivido y, como yo digo, yo creo que esa es la mejor carta de presentación. Es decir, oye, que yo he pasado por aquí y sé de lo que estoy hablando. Y es por eso, por eso lo cuento en todos los sitios, porque lo cuento con conocimiento. De causa. Eso es. Pues muy bien, Juan. Muchísimas gracias como cada semana. Y bueno, el próximo martes de nuevo aquí con nosotros, con otro tema sobre la pareja. Estos es consejos que... Muy bien. Pues nada, gracias sí. a vosotros, abrigaros y, y nada, pasadlo bien y no comáis mucho mantecado. Bueno, <risa> vamos a intentarlo. <risa> Juan, muchísimas gracias y hasta la semana Venga, que viene. Gracias, un abrazo.